a inhalar profundo sintiendo cómo está este cuerpo aquí y ahora en el presente lo dejo acomodarse de manera que esté bien acepto lo que sea que estoy sintiendo o incorporo, lo acepto. Pero si hay algún lugar que duele o que está tenso, voy a imaginar que en ese lugar voy a poner una pomada de paz que relaja especialmente esos músculos esa área inhalo profundo y al exhalar relajo la cabeza el rostro cada vez inhalo y exhalo de forma natural ninguna presión, voy a ir sintiendo cada vez más que estoy en el presente, que mi mente todo situación que estamos viviendo son, se van tranquilizando, sin presiones. a los sonidos, a las ideas del mundo de afuera, todo eso está ahí, y lo que está afuera, está allí, no está en mí, realidad del mundo externo por un momento la voy a aceptar cómodo como una sala tan agradable limpia ordenada ahí es mi espacio donde puedo relajarme dentro de El alma, la energía, la luz, la energía vital, totalmente resguardada, libre de la influencia del mundo externo. conecto con este ser que soy yo. Con cariño. Yo observo que soy el mismo ser de cuando era Ese mismo ser creció, fue niña, niño, seguía siendo yo, siguió creciendo, nuevas experiencias, pero siempre seguí siendo yo, tal vez más grande, tal vez con más entendimiento, pero siempre soy yo, ese ser que soy ahora. me acerco a este yo que soy y que eternamente existo eso es algo tan sutil siento que yo este ser la conciencia se destruye, siempre existe, solo se transforma. Sintiendo esa energía, esa luz brillante. del alma se va gastando el alma la conciencia no se recupera solo al dormir necesita Dos cosas para descansar. en la paz paz soy paz cada vez que digo eso silenciando silenciando mi interior Ay, qué agradable es como si toda la carga Yeah, nada. Todo eso, lo voy a visualizar como echándolo a un saco. Todo lo que pienso, lo echo a ese saco. Yo necesito pensar ahora en qué va a pasar. Estoy Pensar mucho, quita energía, pero hay ciertos pensamientos. otros pensamientos también que me recargan cuando pienso en felicidad una felicidad natural más constante un estado de estar contento o contenta a veces lleva tan poco para uno estar contento que me genera ese contentamiento natural ese sentimiento que me recargan también son pensamientos de gratitud de observar lo bueno en otros en la naturaleza hecho de mí. Ese amor que es del ser, que es divino. Ese amor que se ve en la mirada de un bebé, cuando hay pureza. Cuando hay esa inocencia. Ese amor que todos en algún momento logramos sentir. Un amor donde no había miedo. Un amor donde no había expectativas. el corazón y la mente eran limpios sin cicatrices ni dolor ese amor natural ese amor con confianza se extiende a todo que no tiene límites ese amor también alimenta y le da energía sabiduría la sabiduría es otro alimento que recarga el alma cuánto he aprendido acerca de mi propio ser cuánto me conozco el lado de la luz y el lado oscuro todos son yo soy uno comprenderme mis propias etapas, mis propias necesidades. es un ser sabio es un ser ecuánime sintiendo mi ser volviendo a esa frescura esa relajación en el refrescante silencio mi mente mi corazón en estos pequeños instantes un paréntesis en el tiempo están libres de toda influencia y vuelvo a ser dueño, dueño de lo que estoy pensando experiencia que el alma ya conoce de sí misma, mi propia capacidad. Despertar toda su conciencia de lo que realmente soy yo. Como esa energía consciente, espiritual, sutil. Permito a mí misma entrar más allá del sonido, del ruido, más allá del tiempo. de absoluta pureza, donde me recibe instantáneamente la fuente suprema de amor. da la bienvenida a mi propio ser su paz profunda intensa eterna llega esa mullera, en ese océano de paz más allá de las olas cambiantes a un profundo espacio seguro donde todo lo que existe ...es la paz más profunda que el alma haya sentido jamás. Como un respiro en la vida, en este hermoso océano de paz... limpia toda esa bulla de mi corazón la tristeza la angustia todo lo que estuvo oprimiendo mi corazón En las claridades de estas aguas de paz, poco a poco se van disolviendo del corazón. Con amor, con paciencia. Dios va removiendo de mi corazón todo el sufrimiento haciéndome sentir esta alma única que soy Esta energía de paz que resuena igual que la paz del ser supremo, Un respiro de paz en mi mente, limpiando. Mis pensamientos, mis emociones, dejando que la luz vuelva a entrar aquí, a traer claridad, limpieza, livianes, tranquilidad. en esta profunda sensación de paz donde vuelvo a sentir al alma suprema dándome esa corriente de esperanza de fuerza de poder Despertando ese recuerdo de quién soy yo en realidad. Un no ser sé. que fluye en la vida. que con cada escena aprende siento dentro del alma esta capacidad innata todas las almas humanas volviendo a hacerse viva El Ser Supremo me ayuda a sentir Como a lo largo de toda la historia, la vida siempre continúa trayendo escenas nuevas. Y lo que sea que viene, trae una enseñanza y luego se va cada alma humana tiene esa capacidad de adaptarse de tomar lo bueno saber desde lo profundo de mí mismo en qué cosas el alma se alimenta y qué cosas han estado perturbando el corazón yo acepto lo que sea que la vida es parte del recorrido que yo el alma fuerte, poderosa, junto con mi guía supremo aprender la lección que trae consigo. Sí. De dar lo mejor de mí y ayudar a otras almas a reconocer su propia fortaleza este cuerpo es físico es el vehículo que usa el alma y el alma es energía espiritual eterna cuando sea que le toque este cuerpo su tiempo yo este ser espiritual que soy seguiré existiendo el alma nunca deja de existir sigo cambiando sigo adaptándome aprendiendo cada vez más y más hacia ese estado de fuerza que hay en mí, que mi guía supremo está volviendo a despertar en esa absoluta certeza de mi propia eternidad frente a frente con la fuente suprema con Dios sintiéndome absoluto Deja que esta profunda paz calma, tranquilidad por unos instantes. Vieron a brillar en mi interior y esa luz que soy yo disipara toda esa oscuridad de incertidumbre de forma natural la luz intensa de la paz oscuridad no le queda más que desaparecer sentir esa claridad en mí brillando viva tomando fuerza iluminando todo alrededor de mí la habitación donde estoy la silla en que estoy sentada trayendo esa paz profunda de esperanza de fuerza brillando cada vez más intenso. Ahora, toda mi hogar, mi casa, se llena de esa luz resplandeciente, brillante, con tal claridad, que no hay ni un solo rincón, esta casa en la que no llegue esta luz de paz. Sintiendo que soy un canal de paz que recibo directo de la fuente suprema. Se ilumina ahora las casas de los vecinos la calle los árboles toda la cuadra resplandeciente en esa paz brillante hermosa que aumenta cada más y siento como a cada alma está llegándole ese rayo de esperanza y tranquilidad y al sentirlo brillan también de tranquilidad y paz como una cadena donde una luz enciende a la otra y una sola luz puede encender miles de luces de esperanza pero que este brillo de paz continúa expandiéndose aún más rodeando a todo el barrio, trayendo paz a todos los vecinos, a las mascotas, a todos los que están aquí. Tomo más paz y dejo que se vuelva como un volcán que ilumina todo alrededor, todo el distrito, se llena de esta luz, como si mil soles brillaran, y cada vez más y más personas, experimentar, esa corriente, Se llena ahora todo San José, todo el país, donde sea que yo esté, lleno de esta luz tan radiante, la luz más hermosa que jamás se haya visto. logrando iluminar ahora al planeta entero como un capullo de luz resplandeciente hacia cada corazón latiendo en esa misma vibración de paz sabiendo cada alma humana tiene esa misma capacidad de adaptarse y de conectarse también con Dios en cualquier creencia que tenga de cualquier forma que lo sienta cada alma Retornando de nuevo a la fuente suprema de paz. Donde ya no hay fronteras, donde toda la familia humana se une en esta vibración. sabiendo que juntos podemos solucionar lo que sea que haya provocado nuestras acciones. Que todos en conjunto, volviendo a retornar a esa armonía, original de cada alma, como el planeta entero está recibiendo directamente paz de la fuente suprema, donde cada alma es digna, y tiene derecho a recibir esa paz la paz es parte de lo que soy y de lo que somos puedo sentir al mundo entero teniendo ese cambio Tan necesario a las almas que más lo necesitan, tomando su dosis de paz, saber que lo que sea que viene. Soy capaz de adaptarme a ella y cada alma, mi hermano, recibí esa esperanza de volver a sentir su fuerza y su conexión. De Dios. Y así poco a poco regreso a sentirme en esta silla, a volver a sentir mi cuerpo. si los tenía cerrados Shanti Shanti significa soy paz entonces me gusta mucho volver a, a sentirlo después de esta meditación entonces nos salió para hoy que siempre nos gusta terminar nuestras experiencias de meditación con este libro que ahora toma más importancia porque son extractos de clases que dio nuestra linda y dulcísima directora que dejó su cuerpo hace unos 13 días, Daddy Yankee. Entonces para hoy salió. ¿Cómo puedo ser una inspiración para hacer buenas las vidas de los demás? Bueno, esta aquí la pusimos también en, en honor a... 104 años, y sí, más de 84 años de ser, servicio para la humanidad. Entonces, ¿cómo puedo ser una inspiración, como hizo ella, para hacer buena las vidas de los demás? Dios da amor especial a esos hijos que están dispuestos a ayudarle. Si no estudio, ¿cómo puedo dar, darme, cómo puede darme Dios ese amor? Aprender el arte del verdadero amor divino es una característica de la trascendencia. Es como ascender hasta el pico de una montaña. En la ladera, al principio del viaje, no importa dar un mal paso, resbalar no sería tan peligroso. Pero cuanto más alto se sube, más estrecha el camino. Y si resbalas mientras estás allá arriba, Perirás 100 veces más. Si encuentras que las leyes que gobiernan tu progreso espiritual son demasiado estrictas, esto solo puede ser debido a que todavía no has comprendido ni experimentado el verdadero amor de Dios. Las personas no se entregan a Dios por su conocimiento espiritual sino más bien por la atracción del amor de Dios. Experimentan la sinceridad en su amor y esto les hace creer que su vida, aquí y ahora, se puede volver sincera y buena. La comprensión viene más tarde, al igual que las leyes. La primera experiencia es el amor. Y para que esto suceda, primero Has de ser el hijo una vez más. Y Dios está tan feliz de llevarte a su regazo con el amor ilimitado e incondicional del Padre Perfecto.